Ha llegado un momento en el que el enfrentamiento que tiene eh, Díaz Ayuso con la dirección de la cadena y eh, sobre el enfrentamiento por intentar volver a controlar la cadena como estuvo en tiempos de Esperanza Aguirre, eh, pues eso se ha encontrado con, con la dirección actual que se niega a ese control y eso eh, ha supuesto como la ley blinda al director general y no pueden despedirlo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 pero este año, no, a partir de junio, nos mandaron, a, nos mandaron a casa, se acabaron los contratos y íbamos a, íbamos, teóricamente íbamos a volver en septiembre otra vez con el reinicio de la temporada, pero, pero nada, no, no nos volvieron a contratar y, y ahora, ahora simplemente nos, nos comentan los compañeros que, que lo está bloqueando la, la consejería". Que, que aprobaron eh, PP y Ciudadanos eh, con eh, la nueva ley para reformar Telemadrid incluía, era, incluía una cláusula que indicaba un control de la Comunidad de Madrid eh, total sobre las contrataciones que va a realizar Telemadrid. Durante un tiempo ese control se ha ejercido de una manera digamos relajada,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 que me reincorporaran pues porque yo tenía una reducción de jornada por cuidado de hijo y, y supuestamente tenía una protección para, frente a los despidos. Y entonces estuve durante aproximadamente cuatro años litigando con ellos, primero en un juzgado de primera instancia, luego en el TSJ y finalmente llegamos hasta el Supremo, hasta que el Supremo ya me dio la razón. Y... Unos meses después primero no me querían reincorporar, aunque el Supremo había dicho que sí, que tenía que reincorporarme, y unos meses después nos reincorporaron y nos dejaron ahí haciendo unas funciones que no eran precisamente las nuestras y ya luego, finalmente, a partir de 2017, pues ya nos incorporamos a lo que ya es la labor que teníamos antes de, de lo que es el ERE. Desde que hace un par de años, eh, bueno, casi tres, eh, con el cambio de gobierno eh, hubo una, como un acceso a que pudiera regresar gente de Telemadrid que había sido afectada por el ERE. Y se creó una especie de, de banco de datos, eh, bueno, de una bolsa de empleo a la que a la que concurrimos, entonces fue entrando gente por orden de puntuación y, y los últimos bueno, y así han ido entrando eh, yo ahora particularmente estoy parado. Surgió la posibilidad de, de volver a Telemadrid gracias a una bolsa de, de empleo. Yo eh, la solicité, incluí todos mis datos personales, toda mi experiencia, los eh, cursos que había hecho, bueno todas mis capacidades y tal. Y bueno, pues eh, como éramos muchos los despedidos, pues había gente que tenía más antigüedad que yo y lógicamente esa gente estaba por delante de mí. Entonces... Mmm, de las poquitas plazas que salieron, en un principio no entré, pero hubo gente que renunció y la, la lista fue subiendo. Y entonces, en ese mismo año que entró toda la gente, yo pude entrar gracias a que gente había renunciado. En un principio eh, me hicieron un contrato eh, de fin de semana para cubrir la temporada deportiva y estuve pues lo que duró la temporada Después me contrataron para hacer sustituciones de vacaciones de verano y, y cuando se acabó el verano pues hubo eh, contratos de, para eventos de alguna retransmisión deportiva suelta y tal y cuando empezó la temporada deportiva de nuevo para hacer las retransmisiones de, del fútbol y tal pues me volvieron a llamar. No se sustituyen contratos, eh, no se hacen contratos para las sustituciones de trabajadores que estén enfermos o de vacaciones, etcétera lo cual implica una mayor carga para los trabajadores que se quedan. No, se ha, no han salido las retransmisiones deportivas, después de dos años de hacer más de 200 retransmisiones en total, eh, dando cobertura a deportes femeninos, deportes minoritarios y con el respeto de, de toda la comunidad deportiva en la Comunidad de Madrid, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Madrid acaba de premiar a Telemadrid a título póstumo, parece, no, por, por, por la cobertura del deporte femenino, cuando este año no lo estamos haciendo, porque la Comunidad de Madrid se niega a, a darnos los contratos necesarios para sacar nuestras unidades móviles a la calle. A día de hoy vuelvo a estar en el paro porque... Eh... A estas fechas, el año pasado, ya llevábamos casi media temporada de, de la temporada deportiva y este año, como la Comunidad de Madrid no autoriza las contrataciones, pues estamos en el paro. Nos van llamando para hacer retransmisiones eh, eventuales sueltas y así vamos tirando. Los puntos de precariedad hay muchos, sobre todo porque somos muy poca gente para sacar los programas adelante. Tenemos muchísimo trabajo porque cubrimos los puestos con la mínima, tenemos que hacer, o sea, muchas veces no te digo que no te puedas poner malo, porque sí te puedes poner enfermo, pero si alguien se pone enfermo no lo cubren, las vacaciones en algunas ocasiones tampoco y entonces pues tienes muchísimo trabajo y, y pues eso con muy pues, muy poca gente. Está muy limitado, se está se está yendo se, se está, mmm, todo cogiéndose con el banner. Eh, lo estamos poniendo todo con improvisación y con. y, y porque la mayoría somos bastante viejos y, y sabemos eh, sacar leche de una alcuza, pero pero no, no, hay muy pocos medios lo, y los medios son muy viejos, no se renuevan, eh, también creo que se iban a renovar, pero también está bloqueado ese, esa renovación del material, porque hoy día no, no es competitivo, ni siquiera lo, lo que estábamos empleando no vale para emitir por el primer canal, no, no cumple lo, la, los requisitos técnicos actuales. Eh, me, creo, que, creo que estaban con intención, la dirección de, de la Madrid con intención de renovarlo, pero me parece que también está bloqueado. El que la comunidad no, no autorice esto, sabiendo que es un servicio público, que los deportes eh, madrileños, eh, que se les da también a ellos una oportunidad para, pues para promocionar el deporte, que la gente eh, acuda a los partidos y es publicidad también para los propios eh, ayuntamientos. Cuando vamos a hacer los partidos, ellos están en Encantados de que vamos, porque también les favorece a ellos porque también ellos reciben unos ingresos. Es una especie de sabotaje de, de la gestión con todas las letras. Incluso yo podría decir más, es prevaricación en el sentido de que se están tomando decisiones negativas para una empresa pública a sabiendas de que estas decisiones son negativas para esta empresa pública, con lo cual estamos en una situación en la que los trabajadores tenemos que, que contestar y tenemos que reclamar un, una lealtad institucional al gobierno de la Comunidad de Madrid para que cumpla sus compromisos para que facilite las contrataciones que son necesarias para mantener el nivel que se está manteniendo actualmente con la cadena, que está mejorando en audiencias y mejorando en prestigio dentro de la sociedad madrileña. Su intención es eh, externalizar todo lo que puedan, porque no quieren que generemos a lo mejor una antigüedad o, o yo no sé muy bien, el caso es que... No, ...no les interesa contratarnos a nosotros... ...no les interesa porque... ...a lo mejor están perdiendo la oportunidad... ...de que con no esas externalizaciones... Eh, ...pues dar las concesiones... ...a amigos mmm, suyos... ...o contratar a gente por menos dinero... ...para hacer el mismo trabajo que hacemos nosotros... ...pero en una situación más mmm, precaria... ...entonces... Mmm, ese dinero que se ahorran de, a lo mejor, de contratarnos a nosotros y de pagar a esta gente, pues a lo mejor va a otros bolsillos. Quiero creer que la gestión con esta nueva ley que ha salido eh, es mucho mejor y que debería de seguir así y mejorando para no llegar a lo que llegamos la otra vez, en la que yo creo que nos tendieron prácticamente nos, una trampa, por, por decirlo de una manera así... Para, para poder echarnos, básicamente. Yo creo que son, son los mismos. Actualmente el Gobierno de la Comunidad de Madrid responde a, a esa escuela de Esperanza Aguirre. De hecho, ya vemos que Miguel Ángel Rodríguez está de asesor de, de Isabel Díaz Ayuso, eh, que Isabel Díaz Ayuso se ha rodeado de hooligans. Eh, lo vemos en las redes, cómo nos contestan a, a los comunicados que sacamos, etc. Y yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo. Es decir, Telemadrid o es mía o no será.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 pues tiene que estar atendiendo lo que es al turista y atendiendo las demandas del turista, porque es no es lo mismo estar de pie en una puerta que estar moviéndote. Entonces, eh, tiene que estar con una ropa bien adecuada, bien abrigado, porque es que si no, se queda de lado, pasa mucho frío. Y luego que en Granada, como ya sabemos todos, es, en invierno es muy baja temperatura, es mucho frío. Entonces, pues claro, si esa persona no está bien adecuada y viene bien adaptada con una equipación,